Henry Falcón calificó de vergonzoso pensar en una posible intervención extranjera. Saludando con ello la opción de la invasión extranjera, hecho que fue calificado como vergonzosa por el candidato presidencial por la oposición, Henry Falcón. Algunos sectores minoritarios pudieron intuir que si no se vota, Seguramente una fuerza extranjera pudiera venir el día 21 a resolver los problemas de los venezolanos, cosa que da vergüenza de solo pensarlo, subrayó en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Maracaibo, Estado Zulia. Criticó además que quienes plantean la abstención no develan el verdadero objetivo. ¿Quién le ha dicho al país, de los que dicen que la ruta es abstenerse, qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está la ganancia de tal abstención? No existe, cuestionó. El abanderado de avanzada progresista, AP, Movimiento al Socialismo, más... Y Copey quien ha sido atacado por dirigentes opositores por presentar su candidatura a las presidenciales del 20 de mayo reconoció también que existe un grupo que se inclina por un golpe de estado. Dejando al descubierto las divisiones que existen en el seno de la oposición venezolana, Falcón insistió una vez más en su llamado a la unidad con una sola narrativa y con una sola línea discursiva. La lógica política, el sentido común nos convoca, hoy más que nunca, a que nos unamos, más allá de los partidos. Con información de ABDT.